Ayer se presentó en Pamplona, ante un grupo de miembros activos y simpatizantes, el nuevo partido político EQUO, que ha nacido recientemente con la intención de presentar listas en las próximas elecciones generales en todas las provincias españolas. Según sus dirigentes, EQUO es la plasmación organizada del descontento de los movimientos sociales, hartos de no tener hasta ahora representación política. ...somos gente de diversas ascripciones, ¿no? Hay una buena parte de gente que viene del movimiento ecologista... ...pero también hay gente del movimiento sindical, gente de, del feminismo, gente de la lucha por los derechos humanos... ...en fin, se trata de un movimiento muy eh, adscrito al Partido Verde Europeo... ...en el sentido de que, bueno, está fundamentado en la ecología política y en la equidad social... ECU defiende los derechos humanos y la democracia participativa y directa y pretende ser en España lo que los grupos verdes representan en países como Alemania y Francia. En estos momentos están constituyendo las asambleas territoriales y próximamente elegirán por medio de un sistema de primarias los nombres de sus candidaturas al Congreso y Senado para el 20 de noviembre. La ley electoral exige a los partidos sin representación anterior en las Cortes un uno por mil de firmas del censo electoral de cada circunscripción para poder presentarse a las elecciones. ECU está con Convencido que después de que los verdes hubieran conseguido 5.000 votos en los comicios forales del pasado mes de mayo, ahora no tendrán ningún problema para conseguir esos 450 vales en la comunidad foral.